Viendo. Reactiva Bolivia Mi nombre es Beatriz Mamani, eh, yo soy eh, perteneciente al área comercial de la empresa agropecuaria Tosex pues, Limitada. Eh, trabajo en ventas en, en este frial, eh, denominado la, eh, la sucursal 15 del torito de la zona de Chachicala. Entre la variedad de nuestros productos que tenemos a la venta en todas las sucursales, tenemos el salame que usamos para la pizza, tenemos jamón, tenemos tocino de la línea Torito, también tenemos tocino de la línea Estegue, que son productos naturales, su ahumado es bien natural de estos productos. Tenemos también eh, pastas de hígado, tenemos la tradicional de Estegue, tenemos eh, eh, pasta de hígado sin grasa, de, también de la línea light. Y también tenemos eh, para una parrillada, tenemos nuestro producto Torito. Tenemos con picante y tenemos también chorizo ahumado precocido. Todo esto son productos precocidos. En la línea de encurtidos tenemos también eh, la, el escabeche de verduras, tenemos cebollitas, tenemos eh, bolsas grandes, bolsas pequeñitas, para que pueda hacer su, eh, su ensalada en, en su hogar, en su casa. Entre la otra variedad de nuestros productos tenemos eh, silpanchos, tenemos también hamburguesa en caja, tenemos milanesas, tenemos albóndigas que vienen así en cajita, higién higiénicamente eh, elaborados. Y este es un producto nuevo el que tenemos. Esta es la hamburguesa de quinoa, eh, viene con, con verduras, es pura verdura. Tenemos la de lentejas también. Y también tenemos la de alberga, son productos naturales. Y para que pueda hacer una parrillada en casa o alguna ocasión especial que pueda tener en, para compartir con, la, con toda la familia, tenemos eh, productos parrilleros, tenemos también la morcilla tradicional que nos ca caracteriza en, el, en nuestra eh, marca Stege. Y tenemos chuletas así, higiénicamente envasadas, manipuladas. Tenemos también costillitas de cerdo, que vienen más o menos con el peso de un kilo. Toda la producción y el área comercial somos eh, eh, trabajadores bolivianos. Lo hacemos con nuestras propias manos. Nosotros vendemos el área comercial, también somos trabajadores bolivianos. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Trabajo ya ocho años en la empresa Y aquí en la agencia nueva que estamos en Hachiccala Estamos ya por cumplir un año Trabajo con mi compañera Beatriz Y les invitamos a todos los clientes a que pasen Este mes es el mes de las salchichas, de los haddocks Así que pasen a degustar su rico jadoquito. Tenemos en Torito, en Estegue le podemos ofrecer Hoy día les vamos a... Invitar lo que son los jadoquitos tradicionales de la marca de Torito. Tenemos lo que son las salchichas con piel, más su repollito acompañado. Y todo completito como, como les gusta a los bolivianos, con su yajuita más. Pase caserita, le invitamos para que pruebe y deguste lo que es nuestra salchicha del día de San Juan. También queremos ofrecerles, eh, como es tradicional cada año, de la marca Stege viene nuestra cajita que viene por dentro. Nuestro producto es salchicha con piel de la marca Stege. Esta salchicha es ahumada, eh, tiene 850 gramos. Eh, y eh, solamente es calentarlo, esto ya está ya está cocido, es calentarlo solamente con un poquito de sal y ya está listo nuestro Hadox para este San Juan viene acompañado por el juego que es para los niños son las patitas del dragón Logi que puede armarlo en el piso y puede eh, jugar eh, con los, con los, ya sea con los compañeritos y también con los niños de la casa no y a su vez también tenemos eh, eh, la salchicha eh, sin piel extra larga que viene con una pinza y ya viene su precio por si acaso, viene su precio, está a 43 bolivianos. La pinza es totalmente gratis, le damos de regalo, está viniendo con buena fecha de vencimiento que es hasta el mes de junio. Usted puede comprarlo en cualquier tienda, en las agencias que tenemos, en las, en las distintas sucursales a nivel La Paz, también a nivel nacional.